¡Chica! ¡Levántate! Hola, sister, ¿cómo estás? Bienvenida al canal de las Teclas, sister, donde comparto contigo las herramientas que tú y yo necesitamos para vivir una vida más coherente, fuera ya del maltrato y del abuso y de cosas que hemos pasado. Yo sé que has pasado cosas terribles, yo lo sé y te entiendo y te creo. Pero estamos aquí para cambiar nuestra vida, tener una vida más decente, una vida más coherente y poder decidir tu vida y crear hábitos para entrenar el bienestar emocional y estar en paz contigo. Así que, si este tema te interesa, vamos a verlo. ¿Sabes quién voy a ver el mes que viene? Al señor de la motivación, al señor Tony Robbins. ¿Te lo puedes creer? Es mi empresa eXperia Realty, la plataforma en la nube para los agentes inmobiliarios que nos lo traen. Tú dime a mí qué empresa hace esas cosas. Bueno, pues como voy a verlo, he estado estudiándole un poquito y he visto algunas frases que me han gustado muchísimo y quiero compartírtelas. Vamos a desarrollarlas hoy. Corazón, me da muchísimo gusto que me estés acompañando hoy en nuestro canal. Para todos los que no me conocen, soy Magdalena Tecles, amo lo que hago y lo que hago me ama. Ama lo que haces y lo que haces te amará. Así me siento yo. Mira, fíjate tú que es justamente el tema que quiero hablarte hoy. Vivir más coherente, sobre todo cuando hemos pasado cosas terribles. O incluso no tan terrible sino salir de una pandemia. Que bueno, que también estar confinados en casa también puede haber sido muy terrible para algunos. La resiliencia se trata de, de justamente de eso, de llevar tu vida a otro nivel. Lo único que siempre hacemos los que somos seres resilientes es que dedicamos el tiempo a autoevaluarnos, auto autoindagarnos, autoobservarnos. Y eso es tiempo de dar amor y valor. Y esto es lo que estoy yo aquí para compartir contigo. Ahora es el momento de hablar, de desatar tu pasión, de salir adelante. Las fronteras se están abriendo, el mundo está cambiando, hay una nueva abertura en el mundo si te fijas. Fíjate todos los que están en el desarrollo personal. Fíjate tú cómo has llegado a este vídeo. Seguramente también estás ya esa con esa ansia con esa curiosidad de llevar tu vida a otro nivel por eso estás aquí hoy así que aquí estamos en este canal para crear nuevos hábitos para ser seres más coherentes más resilientes y esperemos que apliques día tras día estos mejores hábitos de resiliencia que te comparto y que van a llevar tu vida a otro nivel como siempre digo la resiliencia es el paso de trauma transición a triunfo has estado en un trauma pasas el el, el valle el invierno de tu vida, o el infierno de tu vida y sales al otro lado orgullosa, triunfante. Eso es. Trauma, transición, triunfo. Y es el momento de expresar ahora mismo de manera abierta qué, qué, qué sientes, qué sientes. vale Estamos aquí para entenderte, para abrazarte, para acompañarte. El tema de hoy que vamos a tratar es... Cómo crear una vida más coherente justamente después de ese invierno. O ya cuando ya te das cuenta de que hasta aquí, o sea, hasta aquí, ya no más, ya no más. Estoy viendo una serie en Netflix que se llama María Magdalena. <risa> Y, y les pasa a muchos personajes eso mismo, que son esclavos de sus dueños y llega un momento que dice, mira, ya está aquí, estoy hasta las narices de que me pegue, de que me trate mal, me agarro mis cuatro cosas, me voy con mis zapatos cómodos y me voy a otro sitio. Y eso, de eso se trata. Debes entender que eres más que solo tus inseguridades. También eres una persona que, que necesita un poco de compasión, un poco de amor y cariño y, y amor sano. O sea, una vez que ya pusiste nombre a esas emociones y a esas cosas que quieres cambiar en tu vida, es justamente el, el momento de seguir adelante. Entonces vamos a ver los tres puntos hoy para hasta llegar tu vida al siguiente nivel. ¿Te parece? Venga, vamos para adentro. Vamos a ver, la primera característica, la primera, para ser más coherente con tu vida, es que tienes que saber cuál es el blanco. La diana, el blanco, tienes que saber cuál es el blanco. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu meta? ¿O qué es lo que quieres cambiar en tu vida? Que eso también puede ser visto desde, desde que lo que ya no quieres aguantar, lo que ya no quieres sufrir, lo que ya no quieres escuchar, lo que ya no quieres comer, lo que ya no quieres tener. Eso también ayuda. Los dos puntos. Si quieres quitarte de un momento, de una situación o de una experiencia que ya no quieres como un niño entonces agarras la pelota y te vas a otro sitio ¿no? Cuál tienes que saber cuál es el blanco esa es la primera característica ¿cuál es el blanco y deja ya de sentir lástima por ti o por el mundo o por lo que perdiste ya pasó o o, o sea una persona resiliente es justamente una persona así que acepta está en el momento presente y se da cuenta de que vale que lo que ha pasado ha pasado aunque haya pasado solamente cinco minutos antes pero ya se da cuenta de que quiere llevar su vida a otro nivel, de que esta no es la situación que quiere, que quiere ahora mismo. Entonces trata de tener una, una coherencia consigo y de mirar hacia el futuro. No hace falta que estés mirando hacia el futuro súper lejos, no hace falta, pero es saber cuál es el blanco, aunque sea tener mejor salud, alimentarte mejor, eso ya es un blanco, entonces harás todo, se supone, porque una decisión tomada sin acción... No es decisión, obviamente. Lo segundo es que lo que practicas en privado te llevará a la recompensa pública. Si tú quieres escaparte de una situación, volviendo a la película que te estoy comentando de antes, ¿no? son esclavos. Gracias a Dios nosotros, bueno, a veces también nos ponemos como esclavos. Eh, cuando eres esclavo ¿no? y estás planeando la fuga, practicas ya, digamos, en privado. Ya te observas, lo, ya la película lo muestra, observa a los guardias, eh, sus, sus horarios, las marcas que llevan, qué es lo que les gusta, luego les traen la, piensan en traerles la concubina para que los entretenga, para que puedan escapar. Esas son todas esas prácticas que haces en privado. Es como para escribir libros. O sea, fíjate tú, eh, eh, como dicen en México, un chingo de libros. Pues sí, pero para que practique en privado. Yo ya empecé a escribir cuando era joven, de niña, Obviamente me enseñaron a escribir, ¿no? El primero, el, el nombre. Ven, vamos a escribir. Luego empecé a escribir cuentos cortos. Luego gané premios con los cuentos cortos. Luego empecé a escribir para, para empresas, para corporativos, textos más largos. Luego ya empecé a escribir libros. O sea, fíjate... Es lo que practicas en privado, lo que te lleva luego a la recompensa pública. Y no estoy hablando solamente de recompensa monetaria, sino recompensa pública para ti también. Tú sabes el orgullo que es haber hecho todo lo que has hecho, no sé cuántos años tienes. Pero yo ya tengo 39 años. Y sí me siento orgullosa de lo que he hecho en mi vida. Obviamente hay muchas cosas que desearía no haberlas hecho. Pero ha sido esa práctica privada lo que me ha llevado a ser hoy lo que soy. O sea, tanto lo bueno como lo malo en mi vida lo agradezco. Todos mis años. Todos. El bullying que recibí y los elogios que recibí. No estoy aquí sin ello. Así que esa es la segunda característica de mi vida. Practica en privado. Aunque nadie te vea. Eso del éxito así de un día para otro no existe. Eso de poder hablarle a la cámara así de repente tampoco existe. Practiqué en privado muchos años, es, todo es así y tú lo sabes, mi vida. Y quizás cuando quieres volver a, a reencauzar tu vida, cosas que hacías antes que te daban placer, las dejaste de hacer. Piensa un poco, contesta las siguientes preguntas. ¿Lo que hago me hace feliz? ¿Estoy siendo coherente en mi vida? ¿Es esta la vida que yo quería llevar? ¿Estoy dejando un buen impacto en el mundo? ¿Es así como me gusta tratar a los demás, al mundo, a las mascotas, a los niños? ¿Me beneficia comportarme así? Anótalo en tu cuaderno de trabajo. Y pasamos al tercer punto. El tercer punto, eleva tus estándares, eleva tus criterios, eleva lo que quieres en tu vida. Muchas veces nos pasa, sobre todo los que somos así de la clase media, digamos, que hemos tenido a veces más dinero, a veces menos dinero, ¿no? También nuestros padres han estado así en, en ese nivel casi siempre, que es que nos conformamos con esa vida. Bueno, pues esto es la vida, ¿no? Siempre voy a tener que pedir un crédito al banco, siempre voy a tener que estar pagando eh, hipoteca. Bueno, mmm, sí o no. Ten en cuenta que la vida es ilimitada. Lo dice Helen Schuckmann, lo dice Enrique Orberá, lo dice Tony Robbins, lo dice Buda, o sea, lo, lo dice Jesucristo. La vida es ilimitada y puede ser lo que tú quieres que sea. Ya no eres esclava. Y si lo eres, es porque tú conscientemente lo has decidido así. Fíjate, volviendo a la película de María Magdalena, puedes escapar si quieres. Con un plan, obviamente, o sea, vamos a ver, no... O sea, los cambios grandes nunca ocurren de un día para otro, obviamente, ¿no? No es como que tienes el pelo largo, ahora pasa la tijera y ya tienes el pelo corto. Bueno, eso sí pasa rápido, pero si no, no o sea, eh, esto es lo que te tienes que preguntar. ¿Es interesante para mí? ¿Son estos los estándares por los que quiero vivir? De, y como siempre digo, vuelve a pensar como eras de niña, antes de todo ese ay, maltrato y bullying y todo lo que recibimos las mujeres constantemente mentira, antes de eso, vuelve a pensar un poco, Esto, ¿qué estándares querías? ¿Querías lo típico de príncipe azul, la mansión y no sé qué, no sé cuánto? ¿Y ¿Estás alejada de ese sueño o estás más cerca? Realista, es que luego me dicen, es que hay que ser realista, sí, pero realista es ser eso, estar viviendo el momento presente. Estamos viviendo ahora una era digital preciosa, una era industrial preciosa, una era de conciencia con la naturaleza preciosa. Estamos viviendo una era que depende de donde tú te enfoques, eso puedes hacer en tu vida y puedes llevar tu vida al siguiente nivel. Si tú te quieres enfocar en, en esas cosas, en lo positivo de la vida, las oportunidades que hay, te irás para ellas. Pero si tú eres una persona que prefieres enfocarte en los fallos y en los errores y los juicios, entonces te, eso es lo que tendrás. Siempre lo dicen. No critiques la viga en el ojo de tu hermano cuando tienes una viga en tu propio ojo. Y a veces nos pasa eso. Arregla tu vida, chica. Yo también la tuve que arreglar. ¿Qué te crees? ¿Que ahora puedo estar aquí, así, hablándote con esa seguridad, si no lo hubiera hecho antes? También me tomó años, también me tomó mi tiempo, mi estudio, mi autoindagación, mi autoobservación. Y por eso mismo estamos aquí, para compartirlo, porque yo ya no soy infiel conmigo misma. Y no quiero que tú tampoco seas infiel contigo misma, hermana. Tienes un potencial enorme, tienes tantos talentos, eres tan bonita, tan guapa, por dentro y por fuera, cariño. Te amo muchísimo. Y eres una valiente y una proactiva, igual que yo, igual que mi hermana Lidia. Aquí estamos para eso. Así que el resumen de estas tres cositas, para ser más coherente de este vídeo de hoy, es que tienes que saber cuál es el blanco, mi niña. Tienes que saber cuál, o sea, hacer la práctica privada que te llevará a la recompensa pública. Toma el tiempo que te tome y eleva tus estándares. Esas son las tres características. Anótalo, contesta las preguntas que te he hecho antes, cariño, ¿vale? Y compártemelo si quieres, que a mí me encanta la práctica, Esto de estar así con la cámara, pues está muy bien, pero a mí me gusta más los abrazos y nada, chuche. Cualquiera que me conozca lo sabe. <risa> Cuando te amas, mujer. Un poema de Aptor Flores. Te llamarán mujer de mal carácter, pero tú sabrás que es porque no dejas que nadie te intimide. Te llamarán difícil pero tú sabrás que en realidad es porque tienes un pensamiento propio. Te llamarán soberbia, pero tú sabrás que es dignidad. Te llamarán insoportable, y tú sabrás que estás siendo auténtica. Te llamarán egoísta, y tú sabrás que es respeto hacia tu persona. Te llamarán ególatra, y tú sabrás que es amor propio. Te llamarán hiriente, y tú sabrás que es tu imprudente sinceridad. Te llamarán histérica, pero tú sabrás que es tu intensidad para defender lo que crees que es justo. Te llamarán loca, pero tú sabrás que es valentía. Te llamarán vanidosa, pero tú sabrás que es cariño a tu cuerpo. Te llamarán creída, pero tú sabrás que que es confianza en ti misma. Te llamarán soñadora y tú sabrás que es tu inmensa fe en un poder más grande que todo lo tiene para poder lograr tus objetivos. Cuando te ames, mi reina, te llamarán como sea, como sea, y es que te puede valer madre como te estén llamando. Pero no durarás de ti, porque tú sabrás quién eres y nada podrá ofenderte. Eso es amor por ti, mi vida. Aptor Flores lo ha dicho muy bien en este poema. Gracias, Aptor. Así que, mi vida, ámate, sé coherente, enfoca en la diana, en el blanco y ve tu vida al otro nivel al siguiente nivel, a un mejor nivel, que te lo mereces, cariño. Como ves, realizar un estudio más exhaustivo de ti misma es mirar un poco tu vida y tu entorno y contestar todas las preguntas anteriores que te he hecho. Siempre contéstalas de forma concreta y detallada. Hacerlo te ayudará a entenderte mejor. Lo sabes, cariño. Ama lo que haces y lo que haces te amará. Es un análisis íntimos que quizás nunca hayas hecho en tu vida, de tu vida. Así que sigue tu corazón y dale alas a tu imaginación. Como saca la niña esa dentro que tienes dentro de ti. <risa> esto es una comunidad virtual global donde aprendemos todas cómo ser la versión de nosotras mismas. Así que te comparto esto. Te comparto, te apoyo, te siento. ¿Ok? Estamos aquí. Escríbeme y déjame saber lo que tocó tu corazón, o quizás ya sabías, o quizás me dé una lección a mí, <ríe> que estamos aquí para eso, para juntas crear nuestra perfecta resiliencia. Te dejo con estos deberes, Sister, para que disfrutes de este nuevo redescubrimiento de la persona más importante del mundo que eres tú misma. Espero que te haya quedado súper clara las tres estrategias que puedes aplicar para llevar tu vida a otro nivel. Y en el siguiente vídeo te voy a hablar de los tres procesos para tomar buenas decisiones. Así que corazón, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!